Hola amigos de Youtube soy Gombal Waterson y me voy a presentar en este primer video del canal, bueno mi nombre es Gombal Watterson soy de El Mori porque estaba aburrido hice este canal y ahora se presentarán mis ayudantes. Hola a todos soy Jimmy Tornier y me vengo a presentar aquí ya que he perdido a mis padrinos mágicos ahora trabajo con Gombal para ganar dinero. Hola hijos de su madre ¿Cómo están? Espero que mal soy Crash Bandicoot y les estaré jodiendo la vida a todos jajajajajajaja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ¿Quién eres y por qué estás aquí y ahora por subnormal tendrás que ser mi esclavo? Digo mi ayudante te obligaré a firmar el contrato y si te vas te asesino. No escuchen a este enfermo mental que apareció igual le parto una tabla en la cabeza cuando esté distraído xd. Ah, me voy de aquí. Darwin Atherson, digo Darwin Atherson, el hermano de y seré su ayudante en este canal. Este canal tendrá temas variados, como críticas, curiosidades, algunos gameplays, historias de canales y subnormalidades que hacemos en distintos lugares. Aquí nos divertimos bastante viendo porn, digo viendo vídeos de Youtube Kids jaja así que prepárense. Bueno amigos aquí termina nuestra presentación y espero que no se enojen por la broma que le gasté a Crash Bandicoot ya que se creyó lo que le dije, espero que este video les haya gustado, adiós.